¡Vaya! ¡Qué pereza! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, novato! ¡Con más esfuerzo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! es contrincante para mí! ¡Canal! ¡Parte! ¡Este es el poder de un Highlander!